Tengo tantas cosas que contarte, pero me pongo nervioso cuando te tengo delante Es difícil llamarte y no poder tocarte, ocho minutos no son bastante Hoy la situación se puso alarmante, ese maldito virus no se alejó al instante Hay tantas cosas que tú te planteaste, y la peor fue querer dejarme Entre, entre todos hay que luchar, no desistir, tenemos tantas ganas de vivir Con los que están, los que vendrán, y unidos podremos ganar tantas ganas de vivir, por los que están, los que vendrán, y unidos podemos ganar. Estando presos en lo que siente, porque lo siento, aunque yo me lo busqué, en los vuestros no hubo remedio, pero quiero que estén tranquilos, y sigan aplaudiendo, y entre balcones, nos ayudaremos. Tantas ganas de vivir Por los que están, los que vendrán Y unidos podremos ganar Entre todos hay que luchar No desistir, tenemos tantas ganas De vivir por los que están Los que vendrán Y unidos podremos ganar Entre todos hay que luchar No desistir Tenemos tantas ganas De vivir Entre todos hay que no desistir Tenemos tantas ganas de vivir De vivir Unidos podemos ganar Entre todos hay que luchar No desistir, tenemos tantas ganas de vivir Los que están, los que vendrán Y Unidos podremos ganar She's sí, so sí, sí. sí, sí. sí, sí.